Con la salida de Jonathan Orozco de Santos Laguna, llegó el momento de Carlos Acevedo para alzar la mano y ganarse la confianza de su técnico Guillermo Almada, lo cual ya hizo en las dos primeras fechas al atajar penales a Jonathan Rodríguez y José Juan Macías. Pese al arribo del experimentado lajuta Torreón, procedente de Cholos de Tijuana, el estratego uruguayo tiene plena confianza en el canterano lagunero, e incluso ya se ganó los elogios de varios expertos, colegas y exjugadores a continuación te presentamos las seis cosas que quizás no sabías de Carlos Acevedo el portero sensación de Santos Laguna número 1, pudo cambiar de colores ante la incertidumbre que vivía con Alfredo Saldívar, Pumas deseaba tener en sus filas al arquero, fue en el clausura 2019 cuando Pumas tenía como portero suplente a Miguel Fraga, pero no estaban de todo convencidos, así que se acercó a la directiva santista para buscar a Acevedo al final las negociaciones no prosperaron y la historia ya se conoce número 2, guerrero desde la infancia el joven cancerbero siempre estuvo al de su equipo, pues en las redes sociales del club se compartieron fotos de su infancia posando al lado de algunas figuras: Osvaldo Sánchez, el chileno Rodrigo Pony Ruiz y el argentino Daniel Ludueña. Número 3 colgó los guantes en dos ocasiones. Poder llegar al máximo circuito y debutar no es una tarea sencilla, eso lo sabe bien Carlos Acevedo, pues dos veces se retiró de la institución lagunera. La primera vez, porque tras cinco años en el club no disputó ni un solo torneo de categoría sub 13, para la segunda ocasión se unió a la sub 17 en 2013, pero por otras circunstancias. De nuevo se hizo a un lado Número 4 Cábulas y gusto por el deporte El oriundo de Torreón ha compartido lo que más le gusta del fútbol Siendo la gran convivencia entre todos los participantes Ya que se vive un ambiente de amigos para lograr el trabajo en equipo Sumado a ello Tiene rutinas antes de cada encuentro Por ejemplo Trata de escuchar la misma música Y al salir al terreno de juego Siempre se persigna y dedica el duelo a su familia Número 5. Sus gustos y cosas favoritas. Una de sus comidas preferidas, aunque no está incluida en su dieta, es la lasaña. En cuanto a guantes, siempre utiliza la marca Adidas Predator, con los cuales tuvo sus inicios cuando se trata de vacacionar. Su lugar predilecto son Las Vegas. Por último, un accidente ajeno cambió su vida En enero del 2014, la Sub-17 de Santos Laguna Sufrió un accidente en la carretera al regresar de la Ciudad de México En donde los dos arqueros resultaron lesionados Así que la institución buscó a Acevedo para pedirle que volviera Después de que un mes antes le dieran las gracias al considerar que no tenía futuro La realidad es que el portero ya no tenía ganas de volver al fútbol Pues prefiría olvidarse del deporte y ponerse a estudiar Aunque al final volvió solo para apoyar y actualmente es titular indiscutible bajo los tres postes verdiblancos